Muy buenas a todos, maníacos y amantes del crafting Aquí vuestro hombre, bandolero 7.0 Y bienvenidos a The Adcraft Demo Ya mismo sale, ¿vale? Sale para el 19 de mayo Ya mismo, ya mismo, estamos aquí jugándolo aquí En primicia Venga, vamos a ver el, no sé yo El zombie. este, a ver si lo podemos plantar de bueno, hay manera, si no, pues me cambio de misión y ya está Vamos a ver Comprobar almacén A ver Me voy a llevar el hacha otra vez, eh Vale Cogemos el hacha Bueno, que me tapa ahí un poquillo Pero bueno, me lo va diciendo ahí Pistola casera, que ya tenemos la pistolita El garrote de, pro, de pobre Vale, que ya lo tenemos ahí potente Tenemos ahí ratitas y tal Así que vamos a ver Eh, a ver, el zombie este, ¿cómo lo planto yo? Muy buenas Monarca y Ulises Bienvenidos Vamos a ver Que está la cosa Comatosa A ver, porque ahí tengo los zombies A ver, yo me quiero Equipar este Ahí, vamos a cambiar un momentillo vale, Aquí tenemos estos también el zombistrado normal, ¿vale? Son todos normales, de luego. No le veo yo diferencia de ninguno. Este fue el primero que nos dieron. <risa> tengo equipado. ¿Vale? Equipar o descartar. Así que bueno. A ver. Regal, no, tío. Ya mismo tengo esto, pero no es lo que queremos. Y digo, a ver si me deja plantar el... Si alguien sabe, porque yo no tengo ni idea Cómo plantar los, los chismes estos, eh Yo creo que necesito más, más plantaciones de esas Porque se me han estropeado ahí, yo creo No, no lo vi Estuve ayer jugando un poquillo, pero no, no lo he visto Estuve también viendo la serie También Lo pasa que El enlace que me enviaste se me quedó al final blo Bloqueado y a el capítulo 6 o por ahí. Aquí, terreno, pero lo tenemos bloqueado todavía, tío. Esto. seguramente de planear con antelación lo que quieres cultivar, ¿lo ves? ¿eh? Necesitaríamos la bandera, madera, madera endeble, pero de todas maneras está bloqueado. A ver si lo podemos en. en la habilidad de desbloquear eso de alguna manera. Vamos a ver la supervivencia esta. Ahí la de la pistolita, zombicultura Este Fan es de la zombistradas Eso es para hacerlo más potente, ¿vale? Pero ya con este Ya ya deberíamos A ver, agricultura A crear un terreno, este, este, este es el que me interesa, tío Es de la agricultura, esta Pues tenemos, ¿eh? 790, me lo compro, ¿eh? Vale Ahora necesitaríamos un poquito de madera Vamos a ver Que no tengo yo madera Muy mal Aquí, no, esto, terreno Vale Faltan materiales, pues vamos a por madera No sé, otra cosa A ver Pues yo creo que quería digo con el hacha Lo mismo, pero no Pongo otra vez el garrote entonces Vale Venga, vamos a ver. Energía, uff Tendría que comerme alguna ratita o algo ¿Ese es donde te sacaste el ichigo o qué? No sé ¿En el epi ese o qué? Carbón, mira, tenemos 5 de carbón Esta de carne de rata podrida Se la va a comer ya Sana de las tortas Venga, un poquito de esto Ok Pues no tenemos agua, ¿eh? deberíamos de coger un poquito de agua tengo ahí carbón Aguas residuales tenemos bastante Tenemos 20 La sangre zombie, 25 Yo creo que sí, porque el agua está más fatal Ea, ea, sí, sí Me lo enseñaste Muy bueno el chico yo he conseguido ya subir al, al Kempachi al 200 A los dos Kenpachi los he subido Vamos a ver, aquí el carbón Elaborar objetos Vamos, a ver, agua potable Podemos hacer un par de ellos Pues venga Vale Es que me gusta mucho también este tipo de juegos, ¿vale? Todo lo que sea zombie, crafteo y eso Y supervivencia, me encanta Así que de lo mejorcito que que puedo jugar <ríe> ¡Increíble! ¡Agua potable! <ríe> vale eh, Tendría que beber algún... Mira, nos da cuatro Ahí Ahí, un par de ellos para pa nosotros y otro para el huerto Ponemos agua potable Y tragamos There we go, eh. There we go eh. Y el último va a estar vámonos Vale, deberíamos de equiparnos Esta por ejemplo la... la bendición celestial Creo yo que puede estar bien Esto nos da 20 de vida Tenemos ahí zombie Deberíamos de darnos algo de zombie también Ahí. Que nos recupere ahí un poquito. Ahí. <ríe> bueno. Vamos para allá. Eh. fardeas Creo que no, no. Le jugué a ese. Ese creo que no. Jugué mucho, muchos, pero. Ese creo que no. nada. Vamos a ver. Está la cosa chunga. Toma. Ahí. Menos que me dé. De... Tengo que pillar maderita también por aquí. Ahí. Dame madera. Fucking che. ¿Hacemos una luchilla o qué? Prueba nuestra. Cuidado, hincha. Cuidado. Ahí hemos dado bien. Hop. Uy, uy, que me hincha. Cuidado. ¡Hincha, me hincha! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Uy, ay, ay, ay! Uy, poco, ¿eh? Ay, se me olvida también lo, de, lo del zombie este Venga, vamos a darnos un poquito de... ¿De qué nos damos? ¿Esto nos da vida? No Este Un poquito Estamos ya de bendición de esta, fatal, ¿eh? otra rata asada Y uff Estamos ahí, ahí, eh una Bendiciones celestiales, no sé dónde ¿Dónde pillarla? Hemos cogido todo ya Esto por aquí, vale Seguimos ¿Alguna ratilla? Uy <ríe> No mercy No mercy pero ya me han dado con el coste moloto wow. Wow. Wow. ¡Pisotealo! ¡Ahí! ¡Pisotealo! Vale, trapo, madera andeble. Chatarra, agua residuales Estamos hechos polvo ya, eh Venga, vamos a ver esto Necesitamos madera. No, ¿para qué he venido yo aquí? Tenemos que cambiar de misión también. Con la misión que tengo. Este consigue calabaza hasta que no me crezca. Derrota a ratas. Esta sí puede ser facililla. Mira, tienen bonus y todo. Batería, hueso zombie. Agua potable. Quizá me interesa más esta, ¿eh? La la agua potable. me aceptamos esto. Vale Derrota a los soldados fronterizos Venga Uf, Estoy fatal, ¿eh? De lo mío Tengo sí. que comprar madera o algo oh, Fatal, fatal, ¿eh? Me va da a dar este de sangre zombie de bebida zombie energética, que diga. Vale, nos recuperáis un poquito de vida. Soy sí, lo único que que no ha recuperado. Más materiales, más torso que no quiero. Chatarra, trapo. Bueno. Poca madera. Poca maderita. Vamos a ver soldados fronterizos también. Ok, vamos. Este de bendición celestial también Vale, esto es muy cara No lo voy a comprar La tierra tierra, Me parece que tenemos algo en la base Que compré, creo Si no, la podemos hacer, me parece Pero la bendición sí la voy a comprar tío. Esto nos da ahí Es comida y nos da 20 de vida En, en inventario de, Ah, vale, que tiene 10 Venga, pues compro 5 150 150 Venga, vale, ya tenemos ahí un poquito de bendición celestial. A ti, a ti. Ya pues, te equipamos. Bueno, incluso me la puedo usar un poquito. Ahí para recuperar algo de vida. Pero bueno, seguimos. A ver los soldaditos estos. ¿Dónde está? ¿Este? venga. A reventarlo Aquí no nos andamos con chiquita ¡Eh! ¡Que viene? ¡Revento! ¡Eh! ¡Que está vivo todavía! ¡Toma! ¡Qué guapo, no! ¡Eh, ¡Eh! ¡Que se tiene pistola tú! ¡Ojo! ¿Cómo cambiaba yo de pistola? ¡Que no me acuerdo! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Puedo dispararme a mí! ¡Que yo también tengo pistola! ¡Ja, ¡Ay, ay, ay! ¿Esto qué? ¡Otro auto tú! Otra que viene, tú ¡Que viene! ¡Otra! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué me han dado, que me han dado! ¡Fuera, fuera, fuera! Fuera, fuera. Vida. Vida. Pero bueno, cuánta peña, tío. ¡Ostras! ¡Que me han matado! Ya. la ¡Que me han dado, chaval! Pero cómo han salido tanta gente. ¿eh? Tanta peña. descansen en paz. Fin del juego. <risa> Dios, con los. Estos de. Me creían que eran dos o tres, pero me ha salido aquí una horda. Que madre mía. Me ha llevado ahí muy chulito con mi pistolilla. Vaya tela. Si sí me tengo poca vida. Buah, bueno, por los. Estos fronterizos chungos. Decía dos, pero. Joder. Estamos chungos, chungos, chungos. Yo que tengo el hacha equipado. No, tengo el, la buena. No tengo agua, estoy fatal de vida. Venga, me doy uno de estas: bebida energética. Ok, que nos cura un poquito. Ahora, tendría que haberlas también con el viejo. Ojo la misión esta, ¿eh? Como se me complica, tú Vamos, a Esta es la cosa chunga Y estoy ya chungo de sed también Y no voy a comprar algo Vale Tienes que comprar a las 10, tío Vale Venga Ten cuidado, dice, madre mía, sé ¿sí que me han hinchado Hay un montón y han venido todas por mí, tío No sé yo, ¿eh? Esta era la de los minerales Que Este no es el que yo quiero Estamos el lunes Vamos a ver si no me van a hinchar eh, vamos a ver, bendición celestial Tres, y este es el equipo Vale se me olvida también lo del zombie, tío Lo del de l 1 Ahí le pod habíamos podido Me van a venir todos otra vez, ¿eh? A ver Nos podemos chantajear y todo He <ríe> me cagado mejor Es más feo que tú, dices ¡Bato! ¡Hala, me han ¡Pero bueno! ¿Este es un soldado fronterizo? Vámonos, vámonos Se vienen todos Ahora se me han convertido Todos en malo. Ojo aquí Ojo aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Yo, que ya me han dado De aquí no salgo vivo Yo, qué piñazo me ha pegado Y viene de la pistola Pero hincha Pero hincha Vámonos, vámonos. Que viene mucho. Dios, cuánto venía. Ay, que viene, que vienen todos. Ay, que lo voy a pillar. Dios, ya me ha matado otra vez. Que va, con esta no podemos, eh. Esta misión, tío. Viene un montón de. Uf. No hay manera, chavales. No hay manera. Bueno. Esa es la cosa chunga, vamos a que me dé misión porque, madre mía. Ay, ay, ay, ay. Esta no. La de la rata, vamos a por la de la rata. <ríe> la de flautista de Amelín. Qué madre mía. Ay, flautista de Amelín. Mejor. <ríe> Espero que no me coman la rata. Vale, por aquí, ratilla. A ver, sí. Ahí. Vale. Le más rata. Este que me da trapo, ¿no? Mechones me de pelo. Todavía no sepa para qué son los mechones de pelo, pero bueno. Vamos por más ratillas Esto está lleno de ratilla. Eh, amiga. Una menos. otro menos. Eh, la otra se me ha ido, vale Mira, pues ya estamos abuelo, El abuelo estaba por aquí Vamos a ver, el abuelo que nos cuenta Nada, nada De momento, nada Bueno, pues vámonos Ojo a la vida, tío Vamos a ver Vida zombie en energética Usamos Vale Necesito agüita Que la hemos gastado y Tengo unos de carbón más y... y Cuatro de madera Nada más eh. Vamos a pillar más madera Tío ¿Hay más madera por aquí ¿O qué? Los coches estos Daban baterías Creo Este no <ríe> la casa del abuelo No me da atrás Este es que lo de chantajear nos puede venir odioso oh odioso son las 8 de la tarde ya Chavales Tenemos que ir a dormir Aquí no puede dormir Aquí deberíamos Nos debería dejar dormir, digo yo, pienso yo Vamos a ver de la madera, tío Entonces van todos a dormir ya <risa> Time out eh, Dice el otro la tienda de madera no me la dejan lejos ni nada. Está cerrada, ¿verdad? Lo luna cerraba. Se me ha olvidado. <risa> Corre que nos quedamos ahí. Las 9 de la noche ya. Bueno, informamos al panel de misiones y nos vamos. Vale. La batería y hueso zombie. Vale, más bono. Sé que nos viene muy bien. Tanta el zombie ya, eso quisiera yo A ver si podemos hacer lo de la tierra A ver nos pedía más madera Pide más madera, tío Y esta va a cerrar la tienda <ríe> Cuidado con los zombies Ahí, uno de maderita Esta no Bien, Cuidado con los zombies qué viene Cárguate de ellos, compi. Cárguate de ellos. Toba, toba, a machetazo. <ríe> Ayudamos, toba. Ay, que nos pega. <ríe> que nos pega. <ríe> que nos pega los zombies. ¡Ay, aquí ay, <ríe> ¡Ay, que los matan! Que los matan, que los matan. Vámonos, vámonos. le zombie. La verdad es que oh, se me olvida zombi. esto de. Del zombie, tío. Ok. Muy difícil, ¿eh? Un yo, pero. Un vemos, pero que. Está costando trabajo, macho. Bueno, vamos a ver ahora. Está la cosa chunga. ¿Cómo nos recuperamos? Odio, oh, que es sed, ¿lo ve? Voy a tener que beber sangre zombi o algo. <ríe> o de la otra. Aguas residuales, no nos queda otra. Uy, uy, uy. Ahí. Y ahí. Estamos ya sin vida. La cama, a dormir. <ríe> sí, sí, sí, el juego se ve estupendo. Y muy cachondo Con bastante sentido del humor sabes, me he quedado ahí pillado en la misión esta Plantar el brote de en el terreno Me he quedado ahí te pillado No puedo plantarlo Voy a ver si hago tierra o algo Vamos a grabar Ok Vamos a ver Ok Ven. Si puedo hacer un deste de tierra o algo Si no, estoy perdido, ¿eh? No sé cómo plantar Vamos a ver Aquí el terreno Me falta cinco de madera, tío, todavía Vale qué parió Aquí el almacén Vamos a ir soltando cosas Vale, la señal maltrecha para hacer en otro arma Una Batería, muy importante Corazón de zombie Carnaza para la bebida energética Eso tendríamos que hacer, no, eh Vamos que estar ahí atentos Eso está también el carbón Machones, el trapo Rata podrida, como que también la voy a guardar Me quedo con la carne Que tendremos que hacer más carne de rata y la madera, pues la soltaré también, me imagino Y ya está, ¿no? Venga, soltaremos el hacha Yo digo, cogiendo el hacha lo mismo Tenemos cuatro to tomatitos ya también, ¿eh? Que recogimos la otra vez, ojo con eso Vale Ahí los cadáveres Bueno Dos comidas, ¿eh? Juego los tomates nos podemos comer crudo y todo, creo, ¿eh? Pero bueno Vamos a ver Ahí la fogatilla Vamos a laborar algo A ver si nos deja Una ratita Puede estar bien Cuatro ratitas Pues venga Cuatro ratitas que vienen en camino <ríe> A la rica ratasada, oiga Oferta dos por uno Sí, sí, si sí, tengo semillas no hay problema Las semillas las tengo ahí las He plantado ahí Pero luego tienes que regar y no veas Necesitas un montón de, de agua Y carbón y, tol, y tal Pero de momento no Si no gasto la madera Tengo cinco de madera nada más y Aquí para hacer una munición de pistola vale Con la pólvora y tal También con Con el carbón y tal una bala señal inservible tenemos dos señales maltrechas ya Me falta Piedra roja y madera Este sí tendríamos los, los, los materiales Lo que no tengo es la, la habilidad ¿Vale? Pero bueno, de momento no No me hace falta Y el cuchillo ya lo hicimos, ¿no? Creo yo, recordar Así que ah, Vaya, la minita está todavía bloqueada Este, el terreno, es lo que quiero y necesito 5 de madera Vale, aquí para la pólvora Necesitamos piedra roja y carbón Y poco más Pues nada, vamos para la tienda A ver si podemos, ¿vale? No sé, tío Vamos de aquí a agua residual Vale Y vamos a ver la madera A ver si encontramos otra vez Y si no, para la tienda A comprar Ok No tengo un equipado de al final no, no compré la bendición celestial. Vamos con eso, ¿eh? Venga, vamos. Step away. Este me lo llevo. Es gratis. Ay, ay, ay. El momento lo esquivo. Que se peguen entre ellos. Aquí quiero más madera. No me acuerdo cuando había más. De momento no encuentro más Voy del tirón a, a... lo de la madera A ver... Y de agua estamos fatal ya también Bueno, beberé agua residual Lo que sea Vamos a ver, el de la madera Voy a comprar toda la madera que tenga la elga Vale Aquí tenemos la madera vale, un taco de cara Treinta Pues venga, 10 300 Pues venga El carbón también es muy bien, ¿sabes? A los pegos es que para pa hacer carbón necesitamos la madera A ver Que esto... Otros 300 Pues venga Por eso tenemos el dinerito, ¿no? Agotado, vale ¡Sí, nos vamos. ¡Nos vemos! Nos vemos la copera! Ok Ahora compro aquí más bendición celestial Aquí A Madeline Bendición celestial Que no tenemos Son 500 pero bueno Ahí eh, tiene tierra y Semillas de tomate y semillas de calabaza El agua es que vale muy cara, tío Ven. Ten cuidado Ok lo del zombie ya os digo que me tiene ahí Un poquito Bueno Vamos a casa otra vez imagino Ve estando energía Pero es que quiero ya A ver si podemos plantar el zombie El abuelo no está esperando ahí a que le planteamos el zombie Si no no no hacemos nada Vamos a ver Creo que ya tengo la madera Vamos a elaborar objetos Ok Aquí terreno oh, Venga, vamos a plantar otro terreno Y todo esto es para, para zombies, imagino <risa> Elaboramos Ya, eh, pues terreno en marcha Vale Aquí, esto se podía mover y tal Pero bueno, madre mía, a ver dónde puedo mover Pone esto ahora Uf, A ver, y complicado ¿Por qué no me sale en verde, tío? ¿Hay sitio o okay? qué? Vale Este lo podríamos cambiar El otro también En sitio Do, do Tenemos problemas, Justo No tenemos problemas No tenemos sitio <risa> ¿De dónde pongo yo esto ahora, tío? de vale, chavales. Tendría que cambiar algo de sitio o algo. La mesa de trabajo. A ver, vamos a ver. Esto como se cambia de sitio. Reubicación. Ahí. Vale, esta es la entrada. Yo no creo sé si que me dejara por aquí, tío. Poco sitio tenemos, ¿no? Para dejar las cosas aquí. No, que la pongo aquí en medio, ¿eh? A mí me da igual Aquí Ahí te queda Vale Y ahora sí podemos poner la La otra Ok Ahí el terrenito Ve Vamos a ver el terrenito Uf, Complicado, eh Ahora la fogata <ríe> Me estorba Yes. Y aquí porque no me deja, tío Si aquí tenemos sitio y no me deja No entiendo Me voy a dejar Complicado, ¿eh? quería ponerlo aquí al lado Pero No Cambio de reubicación a otra fogata. Oh Dios, ¿ahora qué? ¿Qué lo Veo todo borroso. Dios. Que me como el tomate. Estamos convirtiendo en zombie. Vale. Vida 5 y 10, este me da un poquito más agua residual Un poquito más de agua, si no quita Vida Ahí, pero por lo menos recuperamos Algo De, de hidratación Venga, tío Ubicación a ver, a la, a Esta si nos deja plantarla por más sitios, ¿no? A ver, aquí Lo mismo Reubicación del campamento Ahora si no, pues quito la mesa de trabajo de ahí Vale Aquí Elaboramos el terreno Bien, por lo menos ya Vale si Me fuera gustado haberlo dejado por aquí, ¿no? Una cosita así Pero no me deja Un poquito más Ahí lo quería poner, pero no me deja Yo creo que es por la roca o algo, no sé Porque ahí sí Ahí también Y ahí Más para adelante No, ahí Pues venga, chavales Ahí vamos a plantar aquí el terreno. Ah, si haciendo esto ya puedo plantar zombies. Que si no, no avanzamos eh, en el modo historia. Venga, increíble terreno. Tenemos otro terrenito, chavales. <ríe> Hay una parcelilla. Venga, esa de trabajo de momento está ahí. No quiero plantar, tío. El brote de zombie De hecho me lo... Quiero equipar ya Ahí no sé plantar ese primero El que nos dieron, ¿vale? A ver, esto para labrar Muy bien Está labrado Aquí, lo tenemos chavales Plantar zombie y de... Brote de zombie strato Vale, lo tenemos Incluso me puedo poner el otro, ¿eh? Momentillo <risa> Ya que tenemos cuatro... Tengo este del casco, ¿vale? Que es de los guardia Este es el cabeza-pollo. Y otro cabeza-pollo. Tenemos un cabeza-pollo. Venga, lo, lo equipamos. Chavales, y plantamos el zombie. Ya lo tenemos, ya plantado. Bien, bien. Procía el terreno con sangre zombie. Bien, bien, chavales. Es que yo la otra vez haré todo el terreno y, claro, ya no me servía. Habíamos eh, fallado ahí en, en ararlo todo. Sí, sí, es que luego no nos van a servir. Esto luego no nos ayudan los zombies, estos que, que creemos. Así que venga, vamos a regarlo con sangre zombie. Ahí con el cuadrado. No. No, el X, usar sangre zombie. Ahí, ahí. Lo tenemos. Y ahora tenemos que esperar a que crezca, me imagino. ¿Vale? Consigue zombistrado corriente. aquí me dejaría labrar. ¿Vale? Y ahora plantar zombis de más... De zombistrado, de esto. Brote zombistrado. Y pues le puedo poner que quiera. El que nos dio de primera. O el otro, el del casco. Venga. Y lo plantamos. Llevamos dos <risa> Y como tengo un montón de sangre zombie Pues lo riego we eh. go. Qué contento estoy Venga, abramos Y plantamos al zombie Ahora el, el normal Lo plantamos Y usamos la sangre zombie Nos queda otro Lo voy a plantar también El otro pollo el otro cabeza pollo. Así que vamos ¿Qué os parece, chavales? No solo hay que esperar a que crezcan, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ahí Perfecto Ya Esperad que nos pida más, más de eso, ¿vale? Esta sí, también con sangre zombie oh, Mira, ya tenemos cosecha aquí, ¿vale? De semillas de calabaza y calabaza híbrida, chavales ¿Vale? Mira, ya podíamos labrar Entonces ahí sí podríamos plantar un zombie Pero no vamos a plantar aquí un zombie Vale, esto ya está labrado Mira, podemos coger ya la, la calabaza, chavales Entonces lo mismo puedo completar la misión Y esta también, tío Guay, tomatito es bueno, no? No, más calabaza Sí que planteé doble calabaza Estupendo Muy bien, ¿eh? Ahora lo que no tengo es agüita y tal Pero bueno Y plantamos semillas Mira, tengo la de calabaza Pero ahora no sé si me interesaría la de... Vale La de tomate Esta la voy a soltar por aquí La calabaza, aunque ten tengo que darle tres, ¿eh? Arde la misión Ahí Guardo tres en el almacén Luego tenemos aquí la calabaza híbrida verdad, y tengo que hacerme... El de este, la, la bebida zombie energética Guardo la semilla de calabaza, vale El carbono va a hacer falta Ahora para más agua, eh, no tenemos agua Vale, necesitamos agua Agua residuales nos quedan ya poquita pero bueno Ahí vamos aguantando, ordenamos Vale, y no sé si coger la... Semilla de tomate y plantar algún tomatillo, ¿vale? Cojo todo. Pasa que luego hay que echarle agua, es lo malo? Agua buena. Venga, vamos a Semilla de tomate, ¿vale? Y ahora me pediría agua de la buena, ¿vale? Y como no tengo agua, pues no la riego. Entregar, no. Ah, esto que está labrado. Ah, vale, vale, este no. Habrá, ok. Y aquí plantamos la semillita de tomate. Este sería para pa los otros, ¿vale? Lo podemos hacer también. Plantamos semilla y alargamos, pero con, con sangre zombie, ¿vale? Usamos la sangre zombie ahí y nos saldrá tomate híbrido. Ahí no, necesitamos agua de la buena eh, Como tenemos carbón Bueno, Hay una mosca por aquí no se nota que viene ya el veranito a Elaborar objeto Agua potable, ¿vale? Para eso hemos comprado el carbón Tenemos 6 Así que nos va a venir muy bien Para hacer tres de agua Que serían seis Tres por dos seis Pues venga Bien encaminados chavales Vamos a parar un poquito A ver si crece el zombie y tal Puedes hablar con el abuelo ah, A ver Increíble Agua potable, chavales Estamos aquí jugando este gran juego Esta demo, pero bueno Y recordaros que sale el 19 de mayo ¿De acuerdo? Esta la podía reubicar por algún lado, tío Si me dejara Reubicarla Mira Aquí entre media, Aunque ahí podía poner más aguas residuales Pero bueno A ver, aquí lo mismo también me deja No, no De momento no Hay sitio ahí, a ver o Por aquí tampoco No sé por qué aquí no deja por este terrenillo A ver, parecía que sí, pero no No, ahí Perfecto Un poco lejana, pero bueno Y la fogatilla, a ver si la puedo reubicar Está bien. Me la llevo a otro lado. A ver. Dios! Tengo sed por un tubo. Pues venga, aquí mismo. Y te queda... Vemos agua, que está la cosa fatal. Vale. Un par de ellas, por lo menos. Ahí. Aquí una ratita, rica Vale Voy a darme más, más agua Y nada que podamos Pues comprar más, más carbón Porque carbón y la madera Es imprescindible ¿eh? Bueno, yo creo que Voy a tomar otro Vale, sobra uno, tío Hemos puesto ya muy humanos Pero bueno y ya digo, con el agua esta, pues podríamos regar aquí. Me quito la sangre zombie. Me la equipo. El agua potable. Me faltaría uno más, ¿vale? Me faltaría uno más, que no tengo ya más, más carbón. Tenemos que pillar más carbón. De acuerdo. Vamos a pillar algo de más aguas residuales Ok. Ok. Conejillo de India ¿Pero cuándo hoy o qué? <ríe> Aquí en el apocalipsis se comen de todo <ríe> Sí, sí, honrado honrador, conejillo de India A ver, este también nos da agua residuales creo Sí La rata Que no es que la quiera mucho, pero bueno Estamos muy humanizados ¿Y cómo se hacía lo del...? A ver... Una cosita Rata, rata Tomate, está bloqueado todavía ah, tende, Tendría que desbloquear esto No de los tomatillos asados Puede estar muy bien Nos da un montón de comida ¿eh? Ah, cuando chico ea, ea. Vale, vale, vale Sí, sí Ok, ok A ver, que no, no se puede Elaborar aquí Zambio elaboración parrillada de zombies, pero la tenemos bloqueada también la. Mira con los tomates híbridos Vale Esto está muy bien también, ¿eh? esto te rellena un montón la parrillada zombie Ojo con eso, eh Y creo que se vende a 1030 y todo, eh Un juego con la parrillada zombie A ver A ver, está la parrillada zombie De la Estrado, vale, eso es para aprender bueno, Este potente cobertizo de acaparador No, no es lo que queremos Vamos a ver. Para arriba, maestro de manita Un taller de artesano Ojo con este, eh <coughs> Sí, cuesta mucho la parrillada Pero interesa Un Taller de artesano ojo con este El taller de artesano eh El Maestro Manita oh. Vamos a ver Sargento Zombie aprender a hacer un artillero el Teniente Zombie Esto de momento no Las lápidas Privida la, la entrada Aprende a elaborar una valla de madera No es la línea de defensa más fuerte Pero te hace un apaño si tienes que detener a unos cuantos zombies Dice, pues sí, pero me imagino que te pedirá madera, tío Para hacértela no vaya con pincho. Está guapo, ¿eh? Tiene de todo. Una minota, no solo con una minota. Es una versión rediseñada de la minita. Ah, vale. Pero con mucho más polvora. Acuérdate dónde la coloca. <ríe> ha llegado al reactor, vale. Esos son requisitos que nos pide. Entonces no bueno, podemos. Esta sí podríamos. Esto aquí, aquí. Este. Bebida zombie energética. Esto es lo que quiero yo. Hacerla. Está tenemos aprendida. Este aprende a elaborar un campamento instantáneo. Esto está muy bien también, ¿eh? Chavales. Para poder dormir donde queramos. Paso uno en curso. A ver. A cumplir requisitos. Vale, taller de artesano elaborado. Ojo con eso, ¿eh? Lo mismo me tengo que hacer taller de artesano. Venga, yo creo que esto es lo de la parrilla de zombies. que pena. Sí, tomate asado, ¿vale? Calabaza y parrillada Eso Está muy bien, ¿eh? No sé qué pensáis, ¿qué me hago? Empiezo por los tomatillos Y tal Tomate asado Pide 500 ¿Qué pensáis? Porque luego lo del campamento también estaba muy bien, tío instantáneo para no tener que volver aquí a casa. Pero bueno, está cerquita de momento. Venga, un tomatillo asado que puede estar bien, ¿vale? Venga. El filtro. Necesitamos el taller. El tallercito estaría muy bien. Este de maestro manita, ¿eh? Este puede estar muy bien. Ay, nos pide 800. Vale, vale. Bueno, pues ahorramos un poquito. Tampoco... Venga, y me muero de hambre otra vez y rollo Ok Aquí está, tomate asado Venga, a elaborar Ok Venga Muy bien juego, yo me creía que, vamos, la demo esta Me creía que se iba a acabar muy pronto A la, a la hora o lo que sea, y ya llevo Cuatro Cuatro vídeos hechos Así que muy bien la ratita, no tenemos carne de rata, ¿vale? Tendremos que aprender esto de la calabaza También, que está muy bien El carbón, que ya lo tenemos Que, al agua, ojo, eh A la madera Vale, y este la tenemos todavía da, Bloqueada Pero puede venir muy bien Venga, eh, pues venga Vamos a comer algo ya o... O lo que sea, ¿no? A ver Sangre zombie voy a tener que beber O lo que sea Esto para darnos vida De momento no es lo que queremos A ver, tomatillo ¿Nos comemos uno o qué? Me quita vida pero me da 50 de comida y 20 de agua De momento no Vale, yo quiero la bebida zombie, no... No la tenemos. La bebida zombie me llevo... Ah, mira. Ojo, eh. Ya mismo sale A oh, zombie. Ahora es la 11, claro, ya debería estar durmiendo. Venga, usamos la sangre zombie. Intentaré dormir un poquito. Ahí. además que tenemos bastante sangre zombie. Ahí, los cuatro regados Incluso este también Vale Y creo que nos vamos a a dormir, ¿no? Tenemos carbón Agua potable No tenemos carbón Vale No sé dónde está lo de... Me he dejado lejos la mesa de trabajo <ríe> Munición Las armas Las vallitas de madera Terreno, las cubas ¿Qué podríamos hacer, no? Otra cubita ahí para recoger Vale Cobertizo de almacenaje Pólvora Aquí, bebida zona energética Esta es la que estaba buscando, ¿vale? Esta Venga, pues vamos a hacer una poquita. Cuatro, pues cuatro, a ver. Por pues la carnaza. Esta puede venir muy bien. Sí, el escala en eso. Lo probé, el escala en eso está bien. Tiene buena pinta. ¿Seremos robots en el futuro o qué? ¿Seremos humanos o nos convertiremos en robots? Ok. Una buena pinta de la escaler Nessu. El pasado lo tengo ahí un poquito ahí para ello. Ven, pues tenemos esto. Así que genial. Y nos vamos, vamos para dormir, tío. A recuperar y tal. Venga. Está la cosa chunga. A dormir. Hasta mañana. Ay, de que sí, echate un sueñecito ahí. Venga, ahí, bastante recuperado. Y guardamos. ¿Qué os parece? Eh, pues estupendo. Yo creo que a ver si sale el zombie, que es lo que quiero, tío. Vale, a ver si sale el zombie. Venga, hay que regarlo. Para que crezca. Si no, no crece. Venga, este ya lo podemos cosechar. Hay una escalabaza híbrida que nos va a venir muy bien. Y aquí regamos. ¿Vale? Y aquí debería de regar, pero no con esta. Y esa es de agua potable. Vale. Cogemos esta. Que nos puede venir bien. Ahí lo suyo y le otros dos bidones más. Para recoger. Vale. A ver Si podemos hacer un par de bidones más A ver Aquí cuba de aguas residuales Yo creo que sí, eh Un par de ellas Venga Vamos a colocarla Esta sí tiene sitio Y si no deja A ver No. No me dejas donde yo quiero. Ahí. Ahí está bien. Tengamos sitio. Aquí una cubita, ¿eh? Vamos oh ahí. Para coger más agua. Ok. El crafteo está muy bien, ¿eh? Venga, hacemos otra otra cubita. Pide seis trapos, de momento tenemos trapos, así que. Pues venga. Y luego, mira, el terreno. Ok. Cubita. Que viene en camino. Perfecto. Vamos para allá. He pasado. Ahí quiero poner ahí entre media, más o menos. Todo lo que podamos. Yo creo que ahí está bien, ¿no? Ahí. A tener sitio por si queremos poner más. En un futuro. En un futuro no muy lejano. Mm. Está gracioso. Bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿vale? Hemos perdido minera de hierro, pero bueno, para eso lo tenemos. La polvorita era lo que nos vendría bien. Carbón y piedra roja. Hacernos la munición, ¿vale? Pero bueno. Luego esto que lo tenemos bloqueado. Pero que. Yo creo que vamos bien con el garrote de pobre. Fuerza 15 mejor que. Que estos dos. Aunque claro, con este. Pues los cercenas y los desmiembras y a los cadáveres. A los enemigos. Con facilidad, dice. Habría necesaria paisajista. Y esta habilidad necesaria señalado, ¿vale? Y luego, he puesto pues, la, las vallas y las minas. Que puede estar bien. En el futuro. Venga. A ver, zombie este cuando sale, tío. Hay que esperar, a ver. ¿Qué hacemos? Damos ahí un. Un garbeo por algún lado. Mientras. Ahí. Ahí. Recogemos agüita. Venga, vamos a. Voy a materiales, pero bueno, vamos bien. La bendición celestial esta. Y bebida zombie energética. Tenemos cuatro. Está bien también. esto para ponernos más humanos. Y el otro para ponernos más, más zombies. Venga, vamos a equiparla. Esta misma por si nos quitan vida. Y voy a intentar hacer un poco aquí de. De tiempo. Vamos a ver. Quiero conseguir el zombie. No corra mucho, ratita. Ay, que no hemos pasado. <ríe> qué malo soy. Al final no del video, zombie. Pero que se me va a la rata, ¿o okay, qué, tío? Es para mí que le he dado al otro, ¿eh? Al guastián. <ríe> la rata. Pero ¿qué es caer ya? Oh, wey. A ver. de zombie no tengo todavía. Lo okay. de.. Sí. A ver, eso los mata, ¿eh? Vale. El combate es un poquillo ahí. Pero bueno. Hasta que le damos lo suyo, ¿no? Vale. Cuando materiales también. La ratilla, incluso esta. Pero dale a la rata, hombre <ríe> He hecho una la rata, tío, de darle <ríe> ¡Zombie! Yeah. ¡Me revento! Vale, de día es más fácil matarlo, ¿eh? Y vamos cogiendo loot Okay. y ahora pues intentaré volver otra vez. Aquí recogemos trapito que nos viene bien. Ahí. Mira ahora qué rápido ha caído. Ahora ahí está, verdad. Ahí. Que si corremos en salto no, no le doy. Supuesto, algunas veces te daban te daban batería, algunos coches y tal. Ve, vamos por aquí. Mira cómo corre. Esta es la que nos esquivaba antes. Esquiva esto, aquí va esto. ¡Ay! No, Mercy. ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! ¡Qué nos protege de los ¡Qué Uy, estoy de energía ya chungaleta En tanto luchar se nos va energía, ¿vale? Hay que comer y hay que... Lo vais. Se nos va gastando la energía Hubiera que ir por más madera, no sé ah, bueno, Vamos a comer un tomatillo o algo Para eso Atrasado, nos va a quitar vida, pero bueno Ya nos pone ahí a tope, ¿eh? Comida no ha puesto a tope. Luego, ¿puede un poquito de sangre zombie o <ríe> Y. Bendición celestial. Y tenemos que asar también más ratitas. Y guardar todas las chatarras y todo. Pero bueno. Ahí. Esto nos convierte un poquito en zombie. Pero nos recupera ahí. O de un poco Venga Yo creo que para, por ahí, por ahí más o menos puede andar bien Pensando yo por madera A este lo podemos chantajear Y quitarle lo que tenga Ahí Te reviento Ahí <ríe> Me de cosita, mineral Pues oh, bueno, eh Ahora esto vamos, vamos, a ver Ahí, por la espalda Viene Ahí me han diñado bien Ahí me han bien Pisotón Ok Estoy echando un vistacillo por aquí. La ratilla está. No corra, que es peor. Ahí. Vale. Solo me ha dado uno, pero bueno. Está bien, está bien. Solo que no tengo energía, tú. Me quedo sin energía y morimos. Ay, ahí, ay, ahí, ay. ¿Qué hago? Duermo <ríe> Corre, corre Mira que tenemos los zombies Ya, ok Cosechar Cosechar Oh, que viene el zombie Lo tenemos Me tengo que meter a dormir Que no tengo energía Vámonos, vámonos Para adentro Por la mañana ya le llevo el zombie al abuelo, digo yo Venga, vamos a dormir. Que me recupere energía. Que son las 6 de la tarde, pero. <risa> claro, hombre. Estamos ahí de energía fatal. Venga, estupendo. Nos recuperamos ahí a tope. Ahora vamos. Ya terminamos la demo y todo, no lo sé. Pero quiero ir a ver al abuelo, a ver qué pasa con lo del zombie. Podemos recoger más y todo, ¿vale? Podemos recoger los que tenemos ahí Los cosechamos Ni cosechamos Los cabeza pollo Toma Ya plantaremos más, ¿vale? Usar sangre zombie Bueno, ¿por qué no? Le damos ahí la sangre zombie Vale, este no Este este va con agua potable, ¿vale? Lo cogemos aquí Ok Ok, todo esto nos va quitando energía otra vez Y este por aquí Me diga no puedo recoger este Eso Vale Aquí necesitaríamos el El carbón Que no tengo Vale Venga, pues vamos a enseñarle al abuelo Guardo aquí cositas Todo esto que vamos consiguiendo Ahí Mineral de hierro Corazón de zombie, La carnaza El trapo Una semillita otra vez La dejaremos por ahí hasta que plantemos más Mucha agua lo que necesitamos, ¿eh? La madera también La podemos soltar La ratita pues ahora me la haré Ah, carne de rata Esta podrida Esto es que nos quita vida y tal, pero bueno una unas malas, a lo primero, sí Vendría a ver, pero bueno Guardamos la calabaza híbrida Y esta me la guardaré para pa allí, para llevársela allí de la misión Vale, por lo demás, pues vamos bien Ok Ok Ahora haré alguna carne de rata más aquí en la fogata y nos vamos para enseñarle eso al vernos. Venga, carne de rata asada. 5, oh, muy bien. Ahí está. La comida, yo creo que es fácil, la comida la carne de rata y tal, y ahora ya con los tomatitos y eso es ya más fácil alimentarse. Pero el agua sigue siendo difícil de, de conseguir, ¿vale? Aquí con la parrilla zombie. Yo creo que ya me la puedo dar, lo de la parrilla de zombie, pero bueno. Aquí aguas residuales. Y ahí la, la carne de rata podrida. Bueno. Voy a llevarle. Ah, míralo, aquí los tenemos, ¿eh? Obedece a los semi-zombies La linda florecilla de la cabeza es un rasgo más distintivo. Vale. Tiene el arma, tiene el cuchillo oxidado. Este también. Este no tiene nada de arma. Este es el zombie normal. Mira la flore con la florecilla de la cabeza. Este es de los más. De los más normalitos, yo creo. Y este también, el corriente gracioso, el más potente que tenemos este, ¿eh? este le sería el más potente vale Nos podríamos equipar vale míralo a que, a, lo, a que lo pongo para que vaya conmigo y ya lo vemos, ¿Qué os parece pues tengo tres para enseñarle al verno supongo que cualquiera de ellos será suficiente, así que no lo voy a sacar zombie a que me ayude. Ahí lo tenemos, chavales. Venga, ataca. Ataca. Ataca. A ver, a ver, a ver ahí que vamos a atacar otro a zombi. Eh, a mi zombi no le pegáis. Ahí con el cuchillo. Eh, dos contra uno no. Guay, tío. Cómo como mola nuestro zombie. <ríe> Ahora, esto es maravilloso. Venga, ataque ahí. ¡Qué bonete! Todos son humanos, creo. Ah, no, estos son los cabeza pollo. Cuidado. Y pisotón A ver si nos lo va a matar. Pelilla ahí, de cuchillo. Toma, toma. Hay que no lo matar, zombie. ¡Toma! ¡Oh, ¡Qué bueno! <risas> ¡Qué bueno! Vale, Podremos recoger cadáveres también para. Para luego crearlo, ¿vale? Pero estos son muy normalitos. Mira, aquí a la. ¿Dónde está le voy a pegar porque me dio una batería? Dos baterías. Ahí. Ahora sí, ¿vale? Y vamos a ver al ¿no? ¿Qué cuántos zombies aquí. <risas> Madre mía, cuántos zombi. ¿Y dónde está? Me lo van a matar. Toma, pisota Ahí. Yo, tengo sé, tengo sé yo <risa> tengo sed. <risa> A ver si dale. ¿Está, no? Bueno, también tengo el, el tomate que me daba ahí. 20 de agua, ¿eh? Yo creo que sí. Me como el tomate, pasamos lo hago. Ahí. Vale, me puedo convertir también un poquillo en zombie. Venga, un poquillo en zombie. A ver no me ha ahí ¿eh? Al otro creo que me lo han matado ya, eh Al otro zombie El otro creo que ha caído ya, pero bueno Cogemos esto de aquí Yo creo que sí, que Que ha caído, ¿vale? En combate <ríe> Ahí, ratilla. Ahí no tiene escapatoria. Venga. Vale. Vamos al vernos. Que se me va aquí. La mañana. Que no, que por aquí no es, ¿no? Yo, no, por ahí no es. Ahí. A la puertecilla esta. Esta me la llevo. No, que le puedo pegar de la puerta. Ahí. Ahí. Venga, vamos a ver, ven, no A ver es qué nos cuenta Aquí el jefe Ahí estamos Me ha costado, eh, trabajo No teníamos ahora bien el terreno Vaya, vaya, mira lo que tenemos aquí Así que esto es un zombiestrado, ¿no? ¿Y cómo lo hace? ¿Tasteando como un zombi normal o qué? ¿Qué va? Enteré un cadáver en mi terreno Y estuve unos días regándolo con sangre zombie Después se desenterró él solito Mmm... ¿Será su forma de darle la gracia a su creador? No, ¿será la, su forma de darle la, la gracia a su creador? Me alegro que al menos tenga buenas modales. <risa> Oye, ¿has dicho que tiene un terreno? Oh, tengo dos. Entonces, quizás te interese cultivar hortalizas. No, no solo son útiles cuando te entra el gusanillo, sino que además se venden bien. Eh, ya sabemos que también se pueden vender, ¿vale? Y si quieres, puedes incluso prepararla en una hoguera o una cocina. Dicen que así dan la hostia de beneficios Prueba y me cuenta Ya lo hemos hecho No hemos anticipado Vale, ahí lo tenéis Hortalizas versátiles El terreno puedes cultivar Hortalizas que te ayudarán a, a curarte para rendir al máximo Cocina para mejorar sus propiedades Y quizás incluso tengas Beneficios bene, Efectos beneficiosos Puedes comerte las verduras que cultives Venderlas para ganar algo de dinero Si las regas con sangre zombie Quizás consiga hortalizas interesantes Ya lo hemos hecho también Vale, la híbrida y vi como cuatro terrenos, ¿eh? Hay que cultivar un montón. Bueno, pues este ya está, ¿eh? ¿Qué os parece, chavales? Voy a ver de las calabazas. ¿Qué peso las he traído? Había aquí una misión de calabaza. A ver. Me la han cambiado. Quien se me pedía calabaza, ¿eh? Consigue tomar atasado. Pues me la han cambiado La misión, ¿eh? Por lo que sea. Así que ratasada, Tengo otra Esta puede ser bien tengo yo Ratita en lo harto Sí, tengo siete Pues venga, le damos asada Venga Hay que alimentar aquí a la peña Vale como ya las tenemos Venga Otros puntitos ahí Muy rico Y vamos completando misiones Esto no viene muy bien La del tomate de Tomate asado que no tenemos me lo he comido los dos No sé si podríamos hacer alguno más Y esta de las soldadas fronterizos Muy chunga, ¿eh? Sí, sí Esta es muy chunga De momento no El B no tiene ahí alguna misión más Necesito agua también, ¿eh? De la normal no tenemos Necesitamos más madera y más, más carbón Tengo 1500 Ahí y... Ah, bueno. Y de. Bueno, tenemos bastantes puntitos, ¿eh? Este puede estar bien también para, para aumentar más La cantidad de aguas residuales, ¿vale? Que podamos conseguir de una vez Aquí lo de la arma, ¿vale? Podríamos probar también Aquí para la más nunca será De momento no, bueno, hemos entrado al arca Escultura, base este, este el que me gustaría El maestro Manita, puede estar muy bien Tallado artesano ¿Qué os parece? Si no puedo recoger su cuerpo de del zombie de, de tu zombie, no, una vez que me lo matan ya no Vamos a ver Yo creo que este ¿eh? hemos dicho que, que le vamos a aprender Ah, no podemos Ah vale, más fuerte, más rápido, mejor Necesitamos Una misión, vale Ok. Este, claro, pues salen en el negro. Este, este sí podríamos, la vallita de madera. Y este, la brocheta de calabaza y la de la parrillada. Pues venga, nos damos a estas dos. ¿Vale? La calabaza y parrillada. <ríe> en la que vaya a casa, me hago una parrillada rica. Este también va aumentar la cantidad de aguas residuales Máximo punto de vida, ¿eh? Ojo con eso Y este igual, tío El de verdugo, para que nos dé más madera Ya te digo, chavales Me he pedido un montón, pero bueno Este también Para aumentarnos la vida Puede estar bien Este también El agua residuales Ok, fíjalo ya todo lo que nos da Vale este para robar, este para la carne de rata. Ok. Cantidad de materiales, titular mineral y metal. Se si puede estar bien. Este también, para que tenga menos hambre, ¿eh? Vamos con eso. Este también. Todo esto queda en un lado, ¿vale? Austeridad. Ahí, ahí, ¿eh? Para pa que no tengamos que comer tanto, tío. Si yo era. Este. Me tengo que comer... Me tengo que dar primero este. Hmm. El agua es el recurso más preciado. La única cosa si la que la gente no puede vivir. Incluso en un apocalipsis. Me voy a dar la de la rata esta, ¿vale? Y luego la otra. Claro, claro. Hay que ir buscando las habilidades que más nos interese. ¿Vale? En la siguiente, pues... Ya me doy esta. 500 me pide. Eh, pues bueno. Hemos dominado ahí ya un montón de habilidades, ¿eh, chavales? No sé qué os parece, pero... Esta... Yo no la tenemos aceptada Dice hablar con el cliente para iniciarla bien. Aquí los ajustes Las opciones Y aquí el mapilla Voy a hablar con el abuelo, creo A ver Vale Piscolabis de hortaliza híbrida Como tenemos ya hortaliza híbrida Yo creo que puede estar bien Vamos a hablar con el abuelo Tengo ya poca energía Poca energía y poco agua esta no se perdona Es carnecita rica Y vamos a ver, abuelo Ok ¡Abuelito! Justo quien quería ver Me vendría bien evento ayuda, mozo No creo, ¿no? Estoy esperando a invitado Quiero preparar un plato que no haya probado antes Y ahí es donde entras tú ¿Te importaría echarle una mano a este pobre ancianito? Sure. ¿Qué remedio? ¿Qué has pensado? Has aburrido preparar siempre lo mismo Así que esperaba darle vidilla Cocinando algo con hortalizas ¿Y híbrida. ¿Híbrida? ¿Es eso que está mezclados con algo más? Exacto, ni te lo imaginas Una dieta rica en sangre zombie <risa> Tengo la teoría de que sustituir el agua por sangre zombie Provoca todo tipo de reacciones fascinantes El único problema es que mi suministro de sangre zombie Es limitado y no puedo probar mi, mi hipótesis Como has debido Así que esto corre de tu cuenta Quiero que me traigas tres tomates que hayan sido regados Solo con sangre zombie Ahí lo tenemos Venga, lo intentaré Ya las tengo <ríe> Me muero por ver cómo salen Vale Consigue tomate híbrido Como lo tenemos en casa, pues vamos por ahí Y, y ya está Así si podemos pillar algunos Materiales más y si no, pues nos vamos Qué graciosa esa que se pega Aquí Puede estar bien Ahí Un poquito de mineral Vale Aquí hay algo más Trapo o algo chatarra. Tierra Mira Más tierra Hay que estar atento a todo lo que brille Como esto por ejemplo Ven Más agua residual, ¿eh? Muy bien <ríe> arisilla que tienen, oye Bueno Sigue tomate híbrido pues vamos a nuestra base A ver si pillar más madera Si estuviera abierta Es que vamos, van pasando los días y Cuidado que esto nos quita energía, ¿eh? El correr el correr se va a acabar Venga Estamos madera y carbón Compramos Está botado, tío, ¿y cuándo se le recupera esto, tío? Pues no, estaba en oferta, ¿vale? Hay que comprado. Porque estaban de oferta y no, no tiene. No tiene. Hay que esperar que. Y de vender, pues. Podemos vender cositas, pero no, no.. No es lo que queremos. Mento de hierro. Ni siquiera merece la pena perder tiempo en venderlo, dice muy poco Había uno que daba un montón de, de material De dinero, que diga Bueno, de momento nada Vale Bueno, a ti, a ti Nada, no ha había suerte por aquí Luego esto no sé cuándo nos dejará entrar, vale Aquí al arca Mira, no, Daniel No aseguro seguro con todas las zombies fuera Mira, el mar La escoria como tú Tendría que hacerse colega de las zombies de ahí fuera Me dice Como no te pego un garrotazo, a ver Oh Dios, ya estamos con la sed No tengo agua, pues A ver si me como la calabaza, tío Que era para la misión Este me da vida, pero no me da Lo que yo quiero Es este, ¿eh? Agua residual, que me da 10 Ya vemos Ahí Aquí están de vidilla y tal Pero por lo menos recuperamos un poco Que si no Ahí, chatarra Estoy aseminando esto porque aquí nunca había venido A Esta parte La de rata podrida el Trapito Y otra puerta que tenemos aquí yeah. Roger, ¿te gusta mi arma? G Para ser un parásito del suburbio Tiene podemos para la caída. Me ayudará a convertir en colador a cualquiera que se pase de la raya Es difícil apuntar cuando tienes al enemigo justo en las narices Pero sé que no hace falta que te lo diga Vale, esto se ve que tienen algún arma, ¿eh? Vamos con ello 8 menos 10 Vamos para casa ya, yo creo Cogemos el tomatito y, y se lo traemos Vale, se está calentando ahí Pero bien Y tengo poca... Podemos grabar incluso también Aquí Vale Ahí está Ok Tenemos que dormir, eh Pero bueno Yo creo que podemos dejar el vídeo por aquí Está muy bien, hemos avanzado un montón Lo que yo quería es lo de los lo de los zombies Que lo tenemos aquí, lo podemos plantar Lo voy a poner para que lo veáis ¿Vale? 0.25 es decir Bueno, este mismo Lo Podemos guardar también, dice Sí, sí Pregunto antes No oh, sé, sí. dice que sí Comprobamos a guardarlo Pues sí se guarda <risas> Está muy gracioso Bueno, pues Nos quedaría volver a la base que Descansar y tal, coger los tomates y volver a hablar Con el abuelo y a ver las misiones A ver cómo va la cosa Pues yo creo que está muy bien por hoy, chicos y chicas Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Un saludito para todos, Peñita, aquí disfrutando del de Deathcraft, nos vemos en la próxima Un saludito, chao, chao